poderoso batido que elimina el cansancio crónico, sube las energías y las defensas naturales del cuerpo. La fatiga es una sensación de falta de energía, de cansancio o agotamiento que puede deberse a muchos factores de la vida cotidiana, pero no te preocupes tenemos la solución natural para ese problema. No se trata tan solo de somnolencia y quizá la falta de horas dormidas ni siquiera es la causa, sino que suele ir acompañada de apatía y otros síntomas psicológicos que solemos tener a lo largo del paso de los tiempos. Según varios estudios la fatiga puede ser debida a que tu ingesta de carbohidratos y proteínas no estén compensadas en cada comida que consumes. Los carbohidratos hacen que el cerebro aumente la secreción de una sustancia tranquilizante llamada serotonina. Poderoso batido para eliminar el cansancio crónico para subir las energías y las defensas naturalmente. Ingredientes necesarios para el batido. 1 Plátano. El plátano o banano es una fruta amarilla, de forma alargada que encontramos en el mercado en grupos de 3 a 20, de forma similar a un pepino triangular, oblongo y normalmente de color amarillo. Su sabor es más o menos dulce según la variedad. 3 Fresas La fresa es un fruto de color rojo brillante, suculento y fragante que se obtiene de la planta que recibe su mismo nombre. En Occidente es considerada la reina de las frutas. Además de poderse comer cruda, se puede consumir como compota, mermelada. 4 cucharadas de avena. La avena es uno de los cereales más populares en el mundo del fitness, y sus características así lo justifican. Pero si queremos conocer más sobre el mismo, hoy te contamos todo sobre la avena: propiedades, beneficios y su uso en la cocina. 6 onzas de agua potable. 2 cubitos de hielo, opcional miel o stevia al gusto. Modo de preparación y modo de consumo. La preparación de este batido muy saludable es completamente natural, solo tienes que mezclar todos y cada uno de los ingredientes citados anteriormente en la licuadora. Hasta que obtengas una bebida con consistencia uniforme, luego añadimos un poco más de agua si deseas que sea más líquida todavía. Su modo de consumo es normal, puedes tomarlo en ayuna por la mañana. Tendrás un delicioso batido su sabor es muy agradable, siempre debes asegurarte de estar en ayunas. Puede tomarlo mientras considere que su estado de ánimo ya va cambiando, después de que esto ocurra, puede tomarlo con el desayuno tantas veces como lo desee, no tiene límite y aparte de todo es muy saludable. Por favor no olvides dejar tu comentario y compartir con tus amigos, sería de mucha ayuda para nosotros, nos ayudaría a continuar con nuestro buen trabajo.